Nos encontramos en la sala La Riviera de Madrid. Maldita Nerea presenta su séptimo álbum Bailarina y nosotros no podíamos perdérnoslo. Si la llevas a bailar, uh. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí esperando en la cola? Pues llevamos bastante, yo creo que dos horitas, dos horas y media. Hemos llegado aquí a las seis, pues más o menos. ¿Con este frío, cómo lo habéis pasado? Pues os hemos salido una manta en la mochila, porque hemos dicho que el frío... Yo vengo con un montón de capas, o sea que, bueno, pasándolo, pero bueno, con tal de ver a Malta Nerea es lo que haga falta. Vamos desde esta mañana antes ¿no? tenéis esa. <risa> que no te engañe, que acaba de venir hace cinco minutos de ella. <risa> y vosotros aquí guardando el puesto, ¿no? ¿Y qué tal? Merece la pena, ¿no? Para ver a Malita Nerea. Nerea, sí. Bueno, la Derea, sí. El, ¿Es el primer concierto al que venís? No, no, que vaya, llevamos unos cuantos. Sí, yo... Mucho frío, ¿no? Sí, un, un poco, un poco. Estudiando mates estábamos. Sí. <risa> Pero merece la pena, ¿no? Para ver a Maldita Nerea. Sí, sí, totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece este disco? ¿Qué ha sacado nuevo? Muy chulo. A mí me encantan, <risa> me encantan todas. Están muy chulas. Sí. Sí. Creo que cada disco en plan tiene su esencia, ¿sabes? Porque te cuenta una fase de tu vida, una experiencia. Y creo que según han ido madurando, ellos han crecido, han ido contando cosas distintas entonces yo creo a mí personalmente me gusta más este por ejemplo pues muchas gracias disfrutar mucho del concierto si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar probablemente no encontremos el camino pero nos las ganas de volar. Hola. Hola, Jorge. Bueno, pues, esta bailarina, me imagino que tenías muchas ganas de volver a los escenarios de volver a madrid Sí, eh, ya nervioso por, por ver si se si si saben las canciones del nuevo disco. Eh, los primeros tres conciertos ha ido muy bien en ese sentido y ahora a ver si Madrid rematamos la faena, ¿no? Dos conciertos más y prácticamente todo vendido. ¿Cómo os llega a eso? Pues son, es, sigue siendo un sueño hecho realidad, ¿no? Porque puede pasar o no. Eh, quedan muy poquitas entradas para mañana. Eh, ...y después de, pues no sé, la, hace más de 10 años que empezamos a, que tocamos en este recinto... ...y poder volver con cada disco y que se llene... Eh, tocó madera, que vaya, que siga yendo así de bien. La palabra que ha marcado a Maldita Nerea en 2017... ...recordemos que fue la canción de La Vuelta Ciclista... ...pero yo quiero que me digas, ¿con qué otra canción del disco te quedarías... ...o cuál crees que disfrutará más el público en directo? Pues yo creo que... Hay eh, varias, ¿no? pero el segundo single, eh, cuando todas las historias se acaban, que hemos hecho con Leire, que para mí es una colaboración muy especial, la quiero mucho y le ha dado una dimensión a la canción que no, no tenía, yo creo que me quedaría con esa. No, eh, no, no porque la estemos ahora en promoción, sino porque el hecho de que ella esté y su presencia la han hecho muy especial para mí. Es muy especial, ha sido una canción que ha salido de algo también muy especial y que además apuesta por el lado femenino, ¿no? Que todos tenemos, has llegado a decir, ¿no? No solo las chicas. Sí, el, el, es un poco la clave de, tanto del disco como del, del libro, ¿no? En, el, el cerebro tiene dos, dos lados, pero de la, del, del ser, y la bailarina la dejamos siempre en un segundo plano como si no fuera tan importante como las otras cosas, ¿no? Y... Y, la canción, lo que, y el libro lo que eh, incita en es a recordar eso, eh, que lo, lo olvidamos con mucha facilidad. Además también has escrito tu primer libro, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues muy diferente, eh, no tiene nada que ver con, con con escribir canciones, pero la verdad es que me he encontrado mucho más cómodo de lo que me imaginaba. Y hasta el punto de plantearme si soy un músico que, que escribe o un, <risa> un escritor que, que hace música, ¿no? Eh, y eso, que ya pase eso por mi cabeza con toda la humildad lo digo, ¿no? Pues ya me parece bastante significativo, ¿no? Entonces, voy a seguir con, el, con ese tema. Buenas noches. No sé si estáis tan nerviosos como nosotros como yo, pero esta noche es especial. Os presentamos a nuestro nuevo, nuestras nuevas niñas, nuestro nuevo trabajo. Este mundo lleno de bailarinas y de gustadores que pretenden encontrarlas. Ya sabéis que las canciones que no sean cantadas serán retiradas poco a poco del repertorio. Así que crucemos los dedos porque hayan llegado a vuestras corazones. See you when